de comisos productivos, una apuesta por la industria boliviana. ¿Qué garantía necesito para acceder al crédito productivo? Para acceder al crédito productivo, usted... Usted puede presentar garantías convencionales, como hipotecarias o prendarias, sujetas a registro. En el caso de las garantías no convencionales, se le permitirá presentar su propia maquinaria sujeta a registro o no, fondos de garantía, documentos en custodia de bienes inmuebles, contratos o documentos de compromiso de venta a futuro en el mercado interno o para la exportación, entre otros. Tengo una microempresa donde elaboramos zapatos. ¿Puedo solicitar un crédito al fideicomiso? Claro que sí. Todas las empresas del sector productivo, sean grandes, medianas, pequeñas o en su caso microempresa, pueden acceder a los recursos de los fideicomisos a través del Banco de Desarrollo Productivo o el Banco Unión. Solo necesita contar con un número de identificación tributaria NIT activo del régimen tributario simplificado o régimen general y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad financiera.